Bien amigos, de esta cobertura Semana Santa Telenor 2018, seguimos aquí en los puntos turísticos más visitados en este asueto de Semana Santa y uno de ellos ha sido la novia del Atlántico Puerto Plata y estoy específicamente en el área donde se construyó la fortaleza San Felipe o como se conoce el Morro de Puerto Plata. Eh, esta fortaleza que data del año 1577 eh, por órdenes del, del rey eh, eh, Felipe de, de España eh, se construyó. Esta fortaleza además de ser un fuerte por su ubicación geográfica con cercanía a la ciudad eh, de Santiago y también del Cibao eh, sirvió de prisión. Les cuento que eh, uno de los prisioneros eh, que estuvo aquí en esta cárcel como preso político fue el Patricio Juan Pablo Duarte. ...por órdenes del General Pedro Santana. Además, eh, en, en este punto eh, hay una, eh, una estatua ¿no? con el caballo... ...de nuestro General Don Gregorio eh, Luperón. Y es parte de lo que nosotros eh, bueno, quise, que queremos llevarle a través de esta transmisión... ...de esta cobertura especial de Semana Santa... Eh, ...también de los puntos turísticos eh, que podemos eh, llevarle a través de nuestros lentes... Eh, así que nosotros seguimos con esta cobertura, les recordamos eh, que ya están todos los preparativos para el gran concierto eh, celebrando el primer aniversario, el primer año del anfiteatro de aquí de Puerto Plata donde estarán en escena varios artistas, entre ellos Watson Brazobán, Eddie Herrera, eh, Johnny Ventura, eh, David y Toscada, eh, también estará de Toño Rosario eh, el reggaetón lo va a poner el internacional eh, Tony Dice y de la parte local estará Morsa La Para. Esto es un evento del Emporio Luis Medrano conjuntamente con el Ministerio de Turismo. Yo soy su primo Roberto nenis y le estamos haciendo esta transmisión gracias a nuestra gente de la estación Texaco. Hermanos Díaz, eh, que tiene su principal en la avenida Presidente Antonio Guzmán Fernández, salida Santo Domingo, y también en Los Aguayos. Gracias a mi hermano Roberto Díaz, estamos haciendo esta cobertura especial desde el norte del país, y desde Puerto Plata. Les informó su primo, Roberto Neris.